Hola, hola. Hola, ¿ahí se me escucha? No. Hola, hola, hola. ¿Ahí me están escuchando? Isaura, Mónica, ¿me están escuchando ahora? Ahí está. Sí, ¿ahí se está escuchando? Sí, no, recién habilité el micrófono porque estaba deshabilitado acá en el celular. No sepan disculpar las los inconvenientes. Eh, estamos con una situación de, de una baja señal de internet, estoy transmitiendo directamente con los datos, por eso hoy se me va, se me va a complicar. Ahora sí se escucha. Bien, gracias, Mónica. Eh, buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, gracias, gracias a Isabel, gracias a lo que me avisaron, porque si no iba a estar hablando, ahora sale la voz. Muy bien, Hilda, muchas gracias. Bueno, este, ya comenzamos y vamos a estar eh, tomando noción de... De esta, de esta sesión. Hoy es la sesión 5. Eh, bueno, venimos con, con, este, eh, con este capítulo 3 de Efesios, desde el versículo 14 hasta... Sí, se complica <ríe> Isaura. Sí, se, se, complicó, se complicó hoy la, la transmisión eh, en directo con la computadora porque acá en la iglesia estamos con un problemita de recepción de internet entonces no, no está saliendo eh, la transmisión por la computadora, no tengo, eh, no tengo buena señal y estoy transmitiendo directamente desde el celular, por eso eh, transmití desde esta misma página, pero desde el celular. Y bueno, es lo que me está dando eh, en este momento, pero confío en que han recibido el PDF esta mañana, eh, cosa que también hay este Fue un error mío involuntario, pero fue un error mío de eh, no haber enviado la semana pasada el PDF y el video. Eh, yo pensé que lo había enviado este, y me quedé con esa, con esa sensación y nunca lo envié. Y cuando miré el, hoy el, el chat del, del WhatsApp, me di cuenta que no les había enviado nada. Así que les pido disculpas, perdón por esa, por esa molestia. Eh, y bueno, aquí vamos a estar... Este, de alguna manera tratando de subsanar esta, este inconveniente. Bueno, eh, no les compartí tampoco el, el, el link de Facebook, porque lamentablemente, eh, este, bueno, estoy con esta situación de, de internet. Pero ¿qué les parece si oramos en esta noche y le pedimos al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que nos... Eh, que nos dé de su Espíritu Santo para que eh, todo lo que podamos compartir eh, pueda ir calando profundamente nuestro ser y nos podamos eh, poner más, más a tono con su palabra. ¿Les parece que oremos? ¿Oramos? Señor, gracias por esta noche, gracias por todo lo que nos has dado. Gracias aún por los inconvenientes que podemos tener, eh, pequeños, grandes, como el que estamos teniendo en este momento, y algunos seguramente tendrán dificultades de salud, dificultades... Eh, financieras, dificultades familiares, y Señor, eso sí son eh, dificultades que por, probablemente nos quiten el sueño, pero te las ponemos todo en tus manos, Señor. Aún eh, las situaciones que parecen que no tienen solución, te las ponemos en tus manos, Señor, porque no podemos solucionarlo nosotros. Te pedimos en esta noche que tu Espíritu Santo pueda estar haciendo una obra de restauración en nuestras vidas, de sanidad, de de paz, aquel que está necesitando paz, aquella persona que está necesitando ese consuelo, ese abrazo tuyo, Señor, que en este momento pueda estar sintiendo tu abrazo, pueda estar sintiendo tu presencia, pueda estar sintiendo que vos estás allí con ella, con esa persona, tocándola, señor, dándoles esa, eh, esa ministración particular y, y, y especial que está necesitando. Gracias por este tiempo que podemos acercarnos a tu palabra, gracias por todo lo que nos has dado hasta este momento, en tu nombre Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a, a comenzar justamente con el capítulo número 3, versículo 14, que es lo que nos pide allí nuestro eh, PDF. Sí, querés cerrar la puerta? Aquí entonces no nos entran los sonidos. Gracias a Norma, a Vero, a Isaura, a Mónica, a los que están conectados, a Hilda allí en forma directa, y gracias a todos los que nos van a ver seguramente más tarde o en otro momento, en otra oportunidad. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 14, al capítulo 4, versículo 16, que es donde nos habíamos quedado. Esta sesión 5 tiene este eh, rango de versículos y de capítulos. Vamos a leer, les voy a compartir la versión Reina Valera, pero ustedes lean la versión que mejor les, este, eh, les convenga o las que tengan ustedes, ¿sí? Dice de, desde el 14 capítulo 3, 14, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma, to, toma, toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones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 según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremenda esta palabra. Qué palabra más impresionante la que está aquí desde el versículo 14 al 21 de Efesios 3. Continúa, obviamente, pero me detengo un segundito en estos primeros versículos y fíjate que esta es una oración que hace Pablo, Pablo, un hombre de oración, y que estaba orando por los que iban a recibir esta carta. Recordad que cuando nosotros iniciamos este estudio o esta, eh, este tiempo de reflexión, nos dimos cuenta que eh, Efesios probablemente este, no sea el, el único lugar de destino de esta carta, sino que era sido una carta circular, que era sido una carta para todas las iglesias que estaban en esa zona, en esa región. A, aún así, este, algunas personas todavía siguen afirmando de que eh, solamente fue para la iglesia de Éfeso, pero aún así, poner este, el, el, la interpretación que vos quieras de esta situación, Pablo está orando por aquellos que reciben la carta. Y Pablo está orando este, no solamente de una manera eh, responsable, sino que hasta está orando por situaciones muy específicas. Mirá lo que dice el versículo 16. Dice, está orando, y está orando al Padre, y está este, diciéndole esto, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Si algo estoy necesitando, y seguramente vos necesitás, que cada uno de nosotros necesitamos, es fortaleza. ¿Cuántos necesitamos fortaleza? Amén. ¿Cuántos están en este tiempo, en estos, en estos días, en estas semanas, tomando decisiones, haciendo tareas, eh, enfrentándose con dificultades o con problemas en su vida, en su planificación familiar, en su estudio, en, en, en la tarea que se están desenvolviendo, y están necesitando específicamente fortaleza? Yo lo estoy necesitando, por ahí... Este, esto es, es algo casi una obviedad, pero te la doy para que vos la pienses. ¿Necesitas fortaleza? Y acá Pablo estaba orando para una fortaleza, pero muy interesante el énfasis que le da la fortaleza, porque a veces es solamente este, una, una expresión general o un deseo general, pero Pablo específicamente dice en la fortaleza, dice el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. Y acá, cuando está diciendo fortalecidos con poder en el hombre interior, está dando a entender que nosotros necesitamos esa fortaleza interior en nuestro ser, en tu ser. Hoy estaba escuchando unas estadísticas de lo que está sucediendo este, con los eh, adolescentes y jóvenes. Estoy hablando de edad escolar, entre eh, entre los, en los años de la escuela secundaria, está habiendo en este momento, por diferentes causas, razones, potenciados obviamente por la, por la pandemia, están habiendo muchos eh, adolescentes que están tomando la idea de quitarse la vida, directamente. O sea, es una idea que creo que, obviamente, este, convencido estoy de esto, que es una idea totalmente diabólica, del enemigo para decir que su vida ya no tiene más sentido, que todo lo que están viviendo es demasiado problemático y que la salida a su problema, a su situación, a su este, descontento, a su depresión, a su estado angustiante, la salida es quitarse la vida directamente. Cuando estaba escuchando estas, estas estadísticas alarmantes, estadísticas que las están este, recabando desde el Ministerio de Educación, que no las están haciendo públicas para no eh, eh, expandir esta idea, pero que se está tratando con esto. Me, me venía a mí esto. ¿Cuál es la respuesta que tenemos nosotros? Nosotros, cuando estoy hablando de aquellos que creemos en Dios, ¿cuál es la respuesta que tenemos frente a esta dificultad que se está haciendo creciente? En este caso enfocado a un grupo etario, un grupo de edad de adolescentes, pero que esto está pasando en todas las edades. ¿Cuál es la respuesta que nos da la Biblia y la Palabra de Dios? Nos está dando esta respuesta, que el Señor puede fortalecer con el poder del Espíritu Santo a nuestro ser interior y todos, todo nuestro ser interior pueda ser lleno del poder de Cristo. ¿Cuántos lo necesitamos? Levantamos la mano y decimos yo lo necesito. ¿Cuántos se están dando cuenta que esta situación de agobio, tanto mental, físico, espiritual, psicológico, este, de agobio, nos está abrumando y que necesitamos una respuesta del espíritu frente a esta problemática? ¿Te estás dando cuenta de esto? Yo me estoy dando cuenta, probablemente vos también, ¿no? Dios, aquí en su palabra, nos está diciendo, fíjate en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, en tu corazón, en el mío, a fin de que, si habita Cristo, si soy fortalecido, si tengo esta, eh, este combo espiritual, arraigados y cimentados en amor, seamos,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 Ideal para este tiempo, para vos, para mí, para cada uno de nosotros. Esta oración es lo que está moviendo el amperímetro espiritual para que nos acerquemos al Señor. Esta oración es pertinente para fue, fue pertinente para el momento en que la escribió Pablo allá por el 60, 62 después de Cristo, pero es pertinente para el 2022, es para hoy, es para el, el 10 de mayo del 2022 en el que estamos transitando hoy, y va a ser pertinente para mañana porque el Espíritu Santo nos quiere fortalecer. ¿Y cuántos decimos yo necesito esa fortaleza? Yo necesito conocer que el amor de, de Jesús, el amor del Señor, es tan ancho, es tan largo, es tan profundo, es tan alto, que me excede, que me sobrepasa y que alcanza y sobra porque la plenitud del conocimiento del Señor me estás llenando. Yo digo, wow, cuando leo esto y lo, lo llevo a, la, a, a mi realidad, a la realidad de hoy, a la realidad que probablemente estoy viviendo yo y que probablemente también estás viviendo vos con tu mirada propia de tus problemas, de tus situaciones. Yo digo, señor, esta es la respuesta. Acá está la clave. La clave para que seamos realmente eficaces en una sociedad que se está derrumbando, la sociedad se está derrumbando, La familia se está derrumbando, el, el, el eje familiar se está derrumbando, los valores que teníamos como valores este, eh, que nos fortalecían como sociedad se están derrumbando, las instituciones se están derrumbando, la política se está cayendo a pedazos, dirían los jóvenes de hoy o no. Se cae a pedazos o no. ¿Cuál es la respuesta de nosotros como creyentes, frente a esta problemática, la respuesta es Jesús. La respuesta es ir al Señor. Y vamos a los versículos que están en el capítulo 4. Mira, oh, bienvenido Salvador, qué bueno que viniste. Buenas noches, Salvador, buenas noches Norma, buenas noches Delia, gracias a los que nos están acompañando. Vamos al capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Mira, él cuenta así, dice, yo pues preso en el Señor, me encanta esta palabra, estaba preso en realidad, puesto, este, encarcelado o preso, digamos, un, un preso de una prisión domiciliaria por el gobierno de Roma, por los romanos. Pero Pablo ni siquiera le quería dar mención a Roma, sino que quería mencionar al Señor. Entonces, ¿qué, qué hace Pablo? Cambia el, el, el sentido, el énfasis de su situación procesal y dice, yo estoy preso acá en el Señor. O sea, yo estoy preso porque el Señor decide que esté preso. Miren qué fantástica esta frase. A veces la pasamos de largo, pero dice, Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y acá viene un, un técnico. Todos los que estamos acá, los que nos están viendo, ¿nos consideramos hijos, hijas de Dios? ¿Sí? Si en algún momento vos te considerás hija, hijo de Dios, sos un llamado por Dios. Sos un llamado por Dios. Sos alguien que Dios llamó. ¿sí? Este, por ejemplo, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te llamas vos? A, acá tenemos algunos presentes. ¿sí? Ahí tenemos a Norma, Adelia. ¿cómo tu nombre? Gaby. Gaby. Gaby. Damián. Damián. Salvador. Salvador. Agustín. Ingrid, David, ¿sabes qué ese nombre? Ese nombre que tenés vos, ¿sí? cada uno, bueno, hay Norma, Delia, Vero, Mónica, ese nombre que vos tenés, ese nombre que te pusieron tus, tus padres, tu madre, a veces la abuela, es un nombre. Pero ese nombre, ese nombre, lo conoce Dios. Y Dios te llamó por tu nombre. Y Dios te llamó y te dijo, cómo te llamas vos, yo te, yo te llamo, yo te quiero, yo te amo, te dice Dios, yo te valoro, yo te escucho, qué tremendo es esto, ¿no? Y Dios me llama, porque dice, acá dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, Dios me llama y me da una vocación, que ahora lo va a profundizar en los versículos que andan, pero me, me da una tarea, me da un querer hacer algo, me da un, este, una función, una funcionalidad. Dios me está dando, dice, ¿con que fuiste llamado? Con toda humildad y mansedumbre. Y acá viene algo que a mí me cuesta y seguramente a vos te cuesta. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí viene, ¿no? El palazo, me dice, soportar con paciencia, ¿no? A veces no es lo que me sobre la paciencia, ni tampoco el soportar, pero lo tengo que hacer. Dice el 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Y mira el siete lo que dice. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, de los que estamos acá, Agustín, Salvador, Damián, Gaby, Ingrid, David, Delia, Norma, a todos nos fue dada, a cada uno de nosotros, gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios ya te dio, ya te dio regalos, gracia, ya te los dio. O sea, no es que los tengo que esperar que Dios me dé, Dios ya me los me dio. Dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, a los hombres. O sea, Gaby ya tiene dones. Damián ya tiene dones. Salvador ya tiene dones. Agustín ya tiene dones. Ingrid ya tiene dones. David ya tiene dones. Vero, Mónica, Norma, Delia, Hilda y Saura ya tienen dones. Cada uno de nosotros tenemos dones. Ahora, yo te hago una consulta, ¿no? Eh, eh, y después lo vamos a, a, a, a, a profundizar porque esto vamos a, a, a ver, ¿no? Pero te hago una consulta. ¿Vos estás consciente de que Dios ya te dio dones? ¿Estás consciente? ¿Ya lo sabés? Me mira Salvador bien. como diciendo. Estoy viendo. Estoy viendo, ¿no? Es como que lo estamos transitando. Dios ya nos dio dones a cada uno de nosotros. Y dice el 9: ¿Y eso de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido?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 Maravilloso. Ahí Mónica dice que sí, que está consciente de que Dios ya le dio dones y eso está muy bueno que cada uno de nosotros esté consciente. Vamos a nuestro eh, PDF, que bueno, por eso pre, este, pido eh, perdón por, por, por haberlo enviado hoy. ¿Vieron el video? ¿Pudieron llegar a ver el video? No, no. Bueno, ¿estás en el grupo, Damián? Uh, ¿y ¿Tengo tu teléfono? No, capaz. El, el bueno, educador, así que la de si es no, este, ¿tenés mi teléfono vos? No. Creo que lo tenía antes, ¿no? Cuando cambié hice... Vale, después te doy el teléfono, mandame un mensajito y ya te incluyo en el grupo. ¿Sí? Vero también dice que sí, Sauro también dice que sí. Bueno, ¿vieron el video? El video habla de algunas este, situaciones, por eso después míralo y fíjate si podés este, eh, comentar o o, o prestar atención a esas historias que cuenta el, el pastor JD Zir, Aubry, ¿sí? Eh, y habla, él habla de la vida digna del llamamiento que está diciendo acá Pablo. ¿eh? ¿Vos querés hacer una pregunta, Ingrid? Sí, quería preguntar si pudiera profundizar un poquito en esto donde usted le dio más diciendo por la cual dice. Subiendo llevo, llevo a la y no a los hombres. Sí, ahora lo vamos a estar leyendo porque esto es parte del, del material. Ahí, cuando lleguemos ahí, vamos a profundizar esto porque es muy interesante la, tu pregunta. ¿sí? Sigamos con el, lo que dice ahí al principio del, del PDF. Habla de cómo podemos vivir una vida digna del llamamiento. ¿sí? En el principio del capítulo 4 habla de eso: una vida. Digna del llamamiento. Y ahí nos pone algunas, algunos tópicos, ¿no? O por lo menos algunos tips. Ahí nos dice que tenemos que ser humildes. Y viene un tema, el tema de la humildad es un tema interesante, pero también es un tema que nos eh, eh, interpela, que nos eh, golpea. Porque todos tenemos algo de orgullo, ¿o no? Todos tenemos algo de orgullo. Hay una frase muy, pero muy famosa que la usamos, creo que en todo el planeta, la usamos, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Dijiste esa frase o no dijiste esa frase? ¿No? no lo, lo pensaste, ¿no? A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo ya sé lo que tengo que hacer y bueno. Y en esa frase escondemos, todos escondemos, este, gran parte de nuestra, eh, nuestro orgullo. ¿Sí? A veces este, queremos eh, imponer una idea o no queremos dejar que nadie nos, nos, nos maneje nuestra vida o, o nos diga o nos indique. Y ahí es donde la humildad es este, algo que nos está faltando. Y me, me gustó, ayer estaba escuchando, estaba viendo un programa y, y lo escuché, a, a no sé si lo conocen, al doctor Rossetti. Eh, Rossetti sí. creo que es. ¿Lo conocen? Sí. Un doctor muy... No, es un doctor, es un médico, cardiólogo, muy, muy famoso. Eh, sí. Este, creo que sí. Ah, bueno, y él decía que si todos, todos nosotros, él tiene otra filosofía, este no es creyente, pero él decía algo que me, me, me llamaba la atención. Si todos nosotros, al final del día, cuando nos vamos a acostar, a descansar, nos hacemos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es lo que hice el día de hoy? ¿Qué hice el día de hoy? ¿no? Y, y digo, a ver, hoy martes, 10 de mayo hice tal cosa, tal cosa. Hago como un pequeño mapa mental. ¿sí? Y obviamente recorro más o menos mi día desde que me levanté hasta que me acosté y hago como un pequeño repaso de lo que hice. Y la segunda pregunta que me tengo que hacer es ¿Qué hice mal en este día? ¿Qué hice mal? ¿Sí? Haciendo como un pequeño balance de mi día. Si me respondo y si tengo la capacidad de darme cuenta de lo que hice mal, ¿sí? la, la tercera pregunta es, ¿qué puedo mejorar para no volver a ser mal? Y yo le agregaría una cuarta, ¿no? ¿Cómo le puedo permitir al Señor que me, que me mejore, que me restaure, que me cambie, o que me ayude? ¿Cómo puedo cambiar? Y esto es comenzar a vivir en humildad, porque cuando yo comienzo a reconocer mis errores, Realmente comienzo a tener humildad, y cuando tengo humildad, el Espíritu Santo puede transformar mi vida. Pero sin humildad, y con un poco de orgullo y algo de soberbia, no voy a poder dejar que el Espíritu Santo obre. Porque ¿qué le voy a decir? No, no, yo esa frase que te dije al principio aplica para todo. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Aplica hasta para el Señor. Viene el Señor y te dice, mirá, me parece que lo que estás haciendo no es correcto. Y yo le digo, Señor, ocupate de tus asuntos que tenés bastante en el cielo, déjame a mí que yo acá sé lo que tengo que hacer. No, no se lo decimos de esta manera porque tenemos un poco de respeto, poquito, ¿no? no demasiado, por Dios, pero terminamos haciendo lo que queremos, ¿o no? Y cuando empezamos a reconocer eso, ahí comenzamos a decir, bueno, algo tengo que cambiar. Y esta, eh, me, me pareció muy interesante esta, esta reflexión de la humildad. La amabilidad. Uh, a veces somos muy amables en algunas situaciones y en otras no somos nada amables. cierto? Depende de la persona. Por eso, depende de la, la cara del cliente, ¿no? Si el cliente no me genera mucha empatía o simpatía, mi amabilidad no es la mejor, ¿no? ¿Es así o no? Bueno. Sí, dice acá, este, este, <ríe> Mónica, María Laura, ¿eh? sí. La paciencia. Ay, Dios, pacientes. ¿A cuánto nos falta paciencia? Las dos manos. Me falta paciencia. Y no se la quiero pedir a Dios porque si le pido paciencia... Me da más paciencia. Claro, me da situaciones para que mejore la paciencia y no son las que yo estoy queriendo tener. Entonces no le pido, pero me doy cuenta que me falta. Me doy cuenta, y bueno, tolerantes unos con otros en amor. La tolerancia también me cuesta, ¿o no te cuesta? A mí me cuesta. Me cuesta, sobre todo, analizando algunas situaciones, me doy cuenta que cuando me enojo o cuando me vuelvo intolerante con otras personas, en realidad es parte de mi propia frustración de saber de que yo también no estoy haciendo lo correcto. Entonces me enojo y termino enojándome con lo que no me está saliendo bien. Entonces descargo mi enojo con la otra persona porque se equivocó, porque hizo algo que, que, que no debía, pero en realidad este, el enojo es conmigo mismo porque no me están saliendo bien las cosas. Y, y, y eso de la tolerancia me, me cuesta un montón y, y Dios está trabajando conmigo, por eso estoy en serio de la recuperación, Dios tiene que seguir trabajando y seguramente que por ahí te das cuenta que con vos también tiene que, que trabajar. Y, y está bueno que nos demos cuenta, porque si nos estamos dando cuenta, significa que algo el Señor está obrando y me está trayendo esa, esa pequeña luz para que pueda comenzar a cambiar. Esforzándonos por mantener la unidad. Me encanta esto. Esforzándonos por mantener la unidad del espíritu. O sea, significa que la unidad del espíritu se puede perder muy rápidamente. ¿No es cierto? ¿Y cómo se pierde? Y con todo lo anterior, con todo lo anterior y, y, y se ve que no solamente me pasa a mí, sino que le pasa a muchas personas que no son este, muy humildes, que no son muy amables, que no son muy pacientes, que no son muy tolerantes y entonces la unidad del espíritu se requebraja, se tuerce, se rompe y el vínculo de la paz se pierde. Se y hoy escuché algo muy interesante que nosotros, como sociedad, estamos necesitando paz, como necesitamos, como sociedad, porque tenemos demasiados conflictos, ¿o no? Es, puede ser que, escuché que, a ver si no estoy equivocado, que había, creo que se levantó, pero que había un, un paro de colectivos, o, o sigue el paro? Sí. Se levantó el paro de colectivos, ¿no? Conflictividad para el transporte, ¡guau! ¿No? Y esto tiene que ver con mi madurez espiritual, porque lo siguiente que habla este Grill, J de Grill, eh, habla de la madurez del creyente. Lo maduro que podemos llegar a ser. Maduros cuando estamos hablando de alguien que entiende la situación, ¿no? Eh, fíjate, si nosotros, si nosotros, vos, yo, cada uno de nosotros, comenzamos a practicar lo que estamos creyendo, esto va a ser muy sencillo de llevar adelante. ¿sí? Fíjate, eh, habla del de, de, de fervor, de la pasión, del valor, del gozo. Eso está todo bien, no está mal. Pero necesitamos cristianas, cristianos maduros para tener paciencia, para ser tolerantes, para que lo que hace mal el otro no me termine molestando, para lo que me dice que no me termine afectando. Y si me afecta, si me afecta, que yo pueda detectar que me está afectando para pedirle al Señor que me ayude a que incremente mi paciencia, a que incremente mi tolerancia, a que incremente mi humildad, porque lo necesito. ¿Sí? Este, la vida va a ser dura. Las la situaciones... La, la Biblia no me dice de que yo cuando llego al, al Señor se me acaban todos los problemas. No me dice eso la Biblia, o sí me dice eso. Me dice la Biblia de que yo llego al Señor, y ya este, sí, sí. vivo una, una vida color de mi, de mi remera o, o chomba rosa, ¿no? ¿Eh? Que, no sé por qué dice la vida color de rosa, pero bueno, es una frase, ¿no? ¿Eh? Y, y, y no es así la vida. O, o, ¿O te va todo bien? ¿Te va todo bien? No me cuentes lo que te va mal, pero ya con eso me, me, me alcanza para decirme, ah, bueno, no soy el único que no me va todo bien, ¿no? ¿No te pasa que no te va todo bien? Y, y si no me va todo bien, y estoy obviamente en el Señor, y me doy cuenta que este, las situaciones no son perfectas, necesito un poco de amabilidad. Yo vengo acá a la iglesia y les digo que me encanta, porque vengo de, de, de diferentes ámbitos. Llego acá y es como que estoy eh, en otra sociedad. Estoy en, en una sociedad paralela, estoy en una subcultura dentro de la cultura, ¿no? Entonces, este, me encuentro con, con alguien y lo saludo, oh, hola, cómo andás? y ya esa sonrisa, ese ese abrazo, ese saludo, ya me cambió la tarde porque vengo de otro, de otra realidad. ¿O oh, no te pasa a vos que venís de otra realidad, no? Venís de otro trato, venís de otra de otra situación, de otra este, sociedad que, bueno, pues, puede ser más o, o menos amigable. Lo que está diciendo Pablo, si nosotros cambiamos. Si nosotros cambiamos, vamos a comenzar a ayudar a muchas más personas. Si nosotros somos tolerantes, vamos a ayudar a más personas. Si nosotros somos amables, vamos a ayudar a más personas. ¿O no te gusta la amabilidad? ¿A quién le gusta que le traten bien? A todos, ¿no? ¿A quién no? A, quien no ¿sí? a, a, ¿A cuántos nos gustan que no nos reten? ¿Te gusta que no te reten? A mí me encanta que no me reten. ¿no? Y cuando me encuentro un ambiente donde no me retan, donde son amables, donde me quieren, donde me respetan, donde me escuchan, ese ambiente me encanta o no. O no te encanta ese ambiente. ¿Sí? Y a veces necesitamos nosotros generar ese, ese vínculo de paz. Vínculo de paz. Y ese vínculo de paz lo podemos hacer acá, lo podemos hacer en la, en la iglesia. Me dice Norma que le pasa lo mismo cuando llega a la iglesia, ¿sí? Viste, cuando sentís un abrazo de un hermano, de una o, o, o, o no te sentís bien. ¿Eh? ¿Te sentís bien o no? sí Y eso es maravilloso. Eso es lo que nosotros tenemos que fortalecer, el vínculo de la paz, el vínculo del amor, el vínculo de, de la amabilidad de la tolerancia, si lo traslado, yo sé que las respuestas no van a ser iguales en otras situaciones, porque cuando decís, ah, bueno, si lo hago en todos lados, me va a ir bien en todos lados, no, no, no, probablemente no te vaya bien, probablemente te maltraten o probablemente te hagan este, sentir de manera diferente, pero fíjense qué interesante que es que nosotros lo podamos hacer y lo podemos ir trasladando poco a poco, a la familia, al trabajo, a la, a la sociedad. A mí, una de las cosas que más me, me, me llenan es cuando estoy con, con grupos de alumnos y espontáneamente algunos de ellos me dicen, profe, usted nos trata diferente. Y me pregunto, ¿por qué? Dice, no, usted no nos reta, usted no nos grita, profe, este, eh, usted nos escucha. Y eso me, me da, no, no es en todos los grupos, pero en algunos, me, y me da una pauta, digo, algo estoy haciendo bien. Algo del amor del Señor les estoy dejando a estos chicos. Algo de, de la paz de Dios les estoy dejando. ¿sí? Y por más que por ahí en la escuela no, no hablo del Señor directamente o, o lo hablo, pero trato de, que, este, eh, de hacerlo como a escondidas porque está prohibido supuestamente, pero lo hago. Lo hago, de vez en cuando lo hago. Y me encanta cuando tengo una respuesta como esta. Digo, señor, algo estoy haciendo bien. No me gusta cuando me reclaman que no nos trato bien. Entonces ahí tengo que ajustar. Algo no está funcionando. Y creo que es algo que nos tiene que llamar la atención. ¿Sí? Yo no, no estoy este, hablando de, de, de situaciones particulares, sino que estoy hablando de lo general. Dios nos llama a esto o no, o no nos llama a esto, o no nos llama a la unidad. Fíjense que desde el versículo 4, el versículo 6, ¿lo tiene alguien? ¿Lo tiene ahí el versículo 4 al 6? ¿Se anima a leerlo? A ver, léelo. Yo, pues, preso Señor, os suelo que andéis como es de la vocación por la que fuiste llamado. Con toda mi soportándonos con paciencia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 Pero a cada uno de nosotros fue dada la, la gracia conforme a la medida del nombre de Cristo. Por Ay. lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevando cautivo a la cautividad, dio dones a nosotros. Sí, ese es el 8 ya. Pero del 4 al 6, fíjense que Pablo enfatiza mucho en la unidad. Fíjense que del 4 al 6 se habla de la unidad. O sea, significa que Pablo tenía noción de que. En esa iglesia o en esas iglesias, y que seguramente esto se traslada a todas las iglesias en todas partes del planeta, suelen haber problemas de unidad. Como lo hay en cada familia. O me dicen ustedes que las familias funcionan todas perfectas, todas en amor, y que nadie este, tiene problemas. ¿Funcionan así las familias? ¿Sí? No, no, no funcionan así, ¿no? No. ¿Eh? No, entonces... Parece, parece ser que Pablo se da cuenta de esto y por eso escribe y dice, nosotros tenemos que estar atentos, solícitos a mantener la unidad en el espíritu. ¿Y qué significa eso? ¿Significa que todo va a estar bien? No. ¿Significa que vamos a estar de acuerdo con todos? No. ¿Significa que todos nos va a gustar? No. Si yo hiciera una pregunta o si hiciéramos una pregunta general, ¿Qué es lo que no te gusta de tal persona? Y seguramente que vamos a dar un montón de detalles, ¿no? Y vamos a poner varias características de esta persona, no me gusta, no me gusta, no me gusta, pum, listo. Chao. ¿Eh? Y nos vamos a quedar contentos y decimos, dije todo lo que tenía que decir. Bien. Hago la misma pregunta, ¿sí? A la otra persona, ¿qué es lo que no me gusta de mí? Ay, ah, si llego a leer esa lista, ¿qué va a pasar? Me voy a, viste, como, este, como, como esos eh, emoticones no eh, con el, el unito por arriba acá que me sale. Me voy a enojar muchísimo porque voy a decir, pero es muy injusto porque este, actúe así y ya comenzamos con, con, con las explicaciones, ¿no? Bueno, eso evidentemente no suma o suma, no. Y esto también pasa en forma general en los grupos. Los grupos funcionan dinámicamente como, como cuerpos. Si yo a un grupo, cualquiera sea el grupo, en este caso vamos a poner la iglesia, si yo a un grupo comienzo por lo que no me gusta del grupo, y voy a encontrar muchos muchos defectos, porque el grupo está formado por personas defectuosas, rotas. ¿sí? Me gusta ese, ese slogan de, de un humorista, dibujante que dice gente rota. Y algunos videitas, viste que ponen algunos audios de WhatsApp, si no, escucharlos por ahí, algunos son muy divertidos. Y, pero me considero gente rota, yo me considero dentro de ese grupo, estoy roto. Gracias a Dios, el Señor está tomando los pedacitos de, de, de, de, de mi rompimiento, los está uniendo, los está sanando, los está este, eh, eh, restaurando y está haciendo un nuevo David. Pero estoy roto. O sea, no, somos no y entonces, como estoy roto y como me junto con otras personas que también están rotas, y bueno, hay cosas que no van a funcionar bien. Es Cae de Maduro que no va a funcionar bien y que van a haber problemas. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Entonces, Pablo, sabiendo esto, dice, chicos, chicas, mantengamos la unidad del espíritu. ¿Qué significa esto? Que no voy a estar de acuerdo con, con Damián en todo. Y nos ponemos a hablar y seguramente que... Este, tenemos muchas cosas en común, pero hay un montón que no las tenemos. Pero, ¿qué voy a tratar de mantener con Damián? El objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es lo primordial? ¿Qué, nos, qué me une con Damián? ¿Qué me une con, con Gaby? ¿Qué me une? La fe. ¿Me une la fe? ¿Creemos en el mismo Señor? Sí. sí. ¿Tenemos la misma Biblia? ¿Tenemos la misma Biblia? Sí. ¿Creemos en el mismo Espíritu Santo? ¿Creemos que el Señor nos salvó? Listo, eso es la unidad del Espíritu. ¿Qué digo? Esto me une. Estos son los ejes transversales que unen a toda la iglesia. Toda la iglesia de Cristo está unida por eso. Entonces, si yo estoy unido a mi hermano, a mi hermana, por la fe en Cristo, ya está. Todos los otros detalles son solucionables. Algunos van a tardar más que otros, pero son solucionables, ¿o no? Todos los otros detalles, bueno, los lo vamos a ir viendo. Hay un dicho que dice, pongamos el carro en movimiento, que los melones se acomodan solos. ¿Viste? Porque ponen todos los melones arriba del carro y, y a veces quedan todos desacomodados. Dice, pero ponen el movimiento del carro. Y claro, viste, el movimiento, el traqueteo del carro, los melones se van acomodando y bueno. Andemos y nos vamos a ir acomodando. Pero la unidad en el espíritu la tenemos que mantener. Entonces, no voy a pensar igual que el pastor. Por ahí sí voy a pensar en, en muchas cosas igual, pero en, en algunas no. no. ¿Y eso qué me va a decir? Ay, no, tiene enojado con el pastor. Pastor dijo tal cosa, me ofendí, me pegó un hachazo acá. Acá, ponemos, ahorita Ay, me dolió, me voy. Chao, me fui. En esta iglesia no hay amor. Me fui. Uy. Sí, probablemente no hay amor porque estamos llenos, estamos llenos de personas que no tienen amor. Pero no es la condición de toda la iglesia. Y si yo tengo un poquito de madurez, digo, para ¿es para tanto? ¿Es para que me vaya? ¿Es para que me duela tanto? ¿O no será mejor tratar de solucionarlo? ¿Y si lo trato de solucionar? ¿Por ahí tiene solución? Porque si tiene solución está buenísimo, ¿o no? Y si tiene solución, no estoy tratando de mantener la unidad en el Espíritu. Les cuento que hubo divisiones de iglesias, Ustedes se van a matar de risa por esto, pero esto es verdad. ¿eh? Esto no es una. Este, hay, creo que hay hasta una canción o hay un dicho este, de esto, pero esto sucedió. Hay iglesias que se dividieron porque discutieron si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo. ¿En serio? Estoy hablando de esto. ¿eh? O sea, esto es una locura lo que estoy diciendo para nosotros hoy, pero esto pasó. Porque qué decían en su lógica los que estaban de acuerdo que Adán no tenía ombligo. Dijeron que no, como este fue creado por el Señor, como fue creado del barro, Dios no le hizo ombligo y como no tenía cordón umbilical, Abraham tenía la panza recta, chata, sin ombligo. Adán, perdón. ¿Y qué decían los que tenían ombligo? Como Dios sabía que todos los que iban a venir después de Adán, después de Eva, iban a tener ombligo le hizo un agujerito en, el, este, en la pancita, en el barro, y le dejó un ombliguito. Entonces, es, se dividieron. Se dividió la iglesia por este tema. No, no interesa. ¿Es trascendental esto? No, no, Para mí no interesa, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo creo que... No sé, puede ser que haya tenido ombligo no, no, no, sí. Y también puede ser que no haya tenido un vivo, Pero en realidad, ¿es, es importante? Hay iglesias, que se, hay iglesias que se dividieron por las canciones que se cantaban en, la, en las reuniones. No, porque las canciones que tenemos que cantar son tales y tales, y estas canciones no nos reflejan como pueblo, o se dividieron. Y las divisiones, por lo general, por lo general, yo diría que en un 99,9%, tienen que ver con situaciones no sanadas. Y tienen que ver con situaciones que lamentablemente no reflejamos, me incluyo, y nos incluyo a todos, no reflejamos la madurez espiritual que tenemos que tener, no la reflejamos. Porque en vez de dividir, tendríamos que multiplicar. ¿Y qué significaría multiplicar? En vez, en vez de irme, yo tendría que multiplicar. ¿Y cómo multiplico? Sumando más gente. ¿O no? Pero nosotros le creímos a Satanás y hemos obviado esta parte de la palabra. Y hemos, digo, en general, y nos hemos dividido. Y no hemos mantenido la unidad en el Espíritu como debemos hacer. Lamentablemente, la, las contiendas en la Iglesia no se terminan resolviendo de la manera bíblica. Y fíjate vos que esto tiene que ver con los dones del Espíritu. Porque fíjate, ¿qué rol tiene el Espíritu Santo? Y, y acá viene el tema de los dones espirituales. ¿Quiénes son los que tienen dones espirituales? Según lo que estamos viendo. ¿Quiénes son los que tienen dones espirituales? ¿Quién es? ¿Lo dijiste bien? Todos. todos. ¿No, ¿No todos tenemos la medida del, del don de Cristo? Sí. ¿Lo tenemos o no tenemos? Sí, sí, claro. Y dice que Cristo, y ahí vamos a lo que nos preguntaba este, eh, eh, recién este Ingrid, ¿no? Cristo en el versículo 8 dice que sube y que reparte los dones, ¿o no? A ver, fíjense qué dice su versículo 8 y después ya vamos a ver esto, ¿no? ¿Qué dice? Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Quién dio los dones? ¿Cristo o no? ¿Quién da los dones espirituales? El Señor. El Señor. ¿Quién recibe los dones espirituales? Nosotros. ¿Y cuáles son algunos dones espirituales? Las el servicio. El, el, el gozo, la paciencia, paz, y Todos tenemos dones espirituales, ¿o no? ¿Y qué van a hacer los dones espirituales? ¿Qué van a hacer en la, en, en la iglesia? Multiplicar. Van a edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, Gaby tiene dones espirituales. Salvador tiene dones espirituales. Agustín tiene dones espirituales. Ingrid tiene dones espirituales. Damián tiene dones espirituales. Cuando los comenzamos a usar, ¿qué va a pasar? ¿A quién vamos a bendecir? Al cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros, fíjense que cuando empezamos a entender esto, los dones espirituales, lejos de ser un privilegio, son un regalo para trabajar para Cristo. No son un privilegio. Yo tengo el don de sabiduría. ¿Eh? Y, fíjate, me pongo acá un cartelito, ¿viste? ¿Eh? David, don de sabiduría acá abajo, ¿no? Entonces, este, ya con, voy con el dedito en alto, ¿viste? Dando con palabra de sabiduría para todo el mundo ¿eh? y que, este, por lo menos, me reconozcan como el, el señor que tiene el don. De, ¿Es para eso? No. ¿Es para que me ponga orgulloso? No. Para, ¿Para, ¿Para qué mí? es? No. Para servir. Para servir. Entonces, los dones espirituales, son para que se pongan en práctica. Los dones espirituales son para para usarlos. ¿Y para usarlos en dónde? En el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Dónde la iglesia. tengo que usar los dones espirituales? La en la iglesia. Y en la iglesia es donde yo voy a comenzar a ayudar a otras personas. Esa es en la iglesia. Fíjense que todo está cerrando. ¿Viste todo lo que comenzó a decir Pablo que Primero dice acá en esta parte que ora, dobla sus rodillas para que seamos fortalecidos. ¿Te acordás lo que leímos en el, en el capítulo 3? Vamos a terminar volviendo a leer esto. Pero todo comienza a cerrar, porque todo tiene que ver con el servicio. Fíjate que el versículo 8 está este, relatado en el Salmo 68, 18. Fíjate lo que dice el Salmo 68, 18. Y ya con esto terminamos porque si no este, eh, eh, se, se me va un poco la hora. ¿Eh? Fíjate, Salmo 68, 18. ¿Alguien lo tiene? Y uno que tenga eso y uno que lea de nuevo el versículo 4, 8 de Efesios. ¿Sí? 68, 18. Y otro que lea... Eh, dale, ¿lo tenés vos? Bien, ¿y quién tiene Efesios 4, 8? Así yo. Vos tenés en 4.8, dale. A ver, leemos el 68.18, dale, David. Cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos y tomaste tributo de los hombres, aún de los rebeldes, para establecer tu morada Bien. ¿Y qué dice el 4.8? Por lo cual dice, subiendo a Llevó cautiva la cautividad y dones a los hombres. Bien, acá Pablo toma, eh, según lo que nos dice acá, este, eh, probablemente usando una versión rabínica de los salmos, eh, habla de que el Señor da los dones y el salmo dice que Dios, eh, o que toma este, eh, tributo de los hombres. Ahora, cuando Pablo le está diciendo esto, le está diciendo, fíjense, está dándole esa posición a Jesucristo, él sube, lleva cautiva la cautividad y le da dones de esos tributos, le da dones a los hombres. Le da dones. ¿A quiénes le da dones? A los hijos. A todos. A todos de la iglesia. Entonces, cuando el Señor da los dones, y que esto es un acto profético, no él lleva cautiva la cautividad ¿Sí? ¿Qué significa esto? Cuando el Señor lleva, o, o, o dice que el mismo que este, descendió es el mismo que ascendió, lo está diciendo, ¿no? El mismo que descendió. Pedro explica un poquito esto. Pedro explica que este, eh, el Señor cuando muere, cuando eh, este, la muerte le llega en ese viernes este, tristísimo, ¿no? De, de, de, del final de su pasión, muere. Como la muerte no lo puede retener, como la muerte no tiene medio legal de retener a Jesucristo, porque la muerte viene por el pecado. Jesucristo no comete pecado. Su cuerpo físico muere, pero la muerte no lo puede retener. Entonces, ¿qué pasa? Dice que el Señor desciende y dice que predica a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa esto? Anuncia a todos los que ya fallecieron, a todos los que ya murieron, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que Él es el que redime al mundo del pecado. Él es el Cordero de Dios que vino para pagar el pecado del mundo. Él predica. Y se lleva cautiva, dice que acá dice Pablo, suma esto, se lleva cautiva la cautividad. ¿Qué significa? Significa que lleva ese, ese pecado o ese, eh, ese, ese decreto de muerte para todo el que peca, se lo lleva, se lo lleva. Y ese decreto solamente está vigente para los que no creen en Cristo, porque Cristo se lleva ese decreto, se lo presenta a Dios Padre y se anula. Ese decreto se anula. ¿Cómo se anula? Se anula con creer en Jesucristo. Entonces, Él lleva, cautiva la cautividad. Él nos decreta. A nosotros, que somos hijos, que somos hijas, que ya no tenemos más condenación si creemos en él y que ahora tenemos vida eterna. Eso es lo que está haciendo. ¿Y qué pasa ahí? Cuando él lleva esto, dice, ahora, para que mis hijas, para que mis hijos puedan sobrellevar toda esta vida que todavía le está quedando, porque le está quedando vida, yo les doy dones. Esto es lo que está diciendo Pablo. Él lleva... Recibe el tributo y lo reparte, lo da. Está dando los dones. Por eso los dones no son para que yo me ponga orgulloso, ni los dones vienen porque yo soy este, este, alto, rubio, que no soy obviamente flaquito, menos, ¿no? Con ojos claros tampoco, ¿eh? sino porque Cristo me amó, nada más, y porque Cristo te amó a vos. Entonces los dones son un regalo de Dios. ¿Para qué son los dones? Para la edificación de la iglesia. ¿Y qué dice el Señor? Con esto ustedes me van a servir. Y dejo pateando ahí el tema de los dones y lo seguimos la semana que viene porque es muy interesante, pero ya tengamos en cuenta este tema. Los dones vienen con una responsabilidad: que nosotros los usemos para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso es. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está, ¿Se está entendiendo? Sí. Bueno, pido disculpas por el, el, el retraso, pero bueno, hoy también se nos confundió el tema de, de internet, pero ya lo estamos usando ¿sí? Eh, así que bueno, oramos y cerramos esto. Gracias, Señor, gracias por tu bendición gracias porque vos nos estás dando esta paz, vos nos estás dando esta fortaleza, vos nos estás dando... Esta bendición de, de ser tu iglesia, de ser tus hijos. Gracias Jesús, gracias. Gracias Señor porque nos falta mucho. Nos falta mucha paciencia, nos falta mucha humildad, nos falta mucha tolerancia, nos falta mucha amabilidad. Pero gracias Señor porque aunque nos falta tanto, seguís amándonos y seguís restaurándonos y seguís cambiándonos y seguís fortaleciéndonos. Y hoy, en esta noche, tu gracia nos está llenando. Gracias Señor. Gracias por nuestros hermanos, gracias por los que tenemos al lado, gracias aún por sus eh, dificultades, porque en medio de ellas también te podemos dar gloria a ti, Señor. Gracias. Gracias porque nos estamos edificando mutuamente con los que nos llevamos bien y con los que no nos llevamos tan bien, Señor, también nos edificamos. Gracias. Gracias por la iglesia. Gracias por este ámbito maravilloso de la iglesia, porque ahí es donde podemos... Ver que tu Espíritu Santo obra de una manera increíble, Señor. Y podemos ver que lo que nos has dado a cada uno de nosotros, lo podemos usar en la iglesia para edificar, para amar, para sanar, para restaurar, para ayudar, para levantar. Gracias, Jesús. Gracias. Danos esa, esa paz, danos esa fortaleza, danos más de tu Espíritu, Señor. Gracias. En tu nombre. Te pedimos ahora que nos acompañes a nuestras casas a los que tenemos que regresar. Y que tu bendición, tu bendición esa que sobrepasa todo entendimiento, nos llene. Tu gracia nos siga llenando. En tu nombre Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar acá presencialmente. Gracias por venir. Yo sé que hacen un esfuerzo tremendo. Muchas gracias. Y a los que nos están viendo en vivo también, gracias por dedicar este tiempo. Y nos vemos si Dios quiere. El próximo martes continuamos desde acá, desde la parte de los dones, así este, concluimos con esta sección número 5, ¿sí? Que el Señor los bendiga, María Laura, Mónica, Isaura, a Norma, este, a este, Vero, eh, a Hilda, que el Señor los bendiga. Gracias por estar allí, Adelia. muchas gracias. Bendiciones y nos estamos viendo, ¿sí? Que el Señor los bendiga. Hasta el próximo martes.